Acá estamos nuevamente en la salada, aflera la salada. No, oh, no venía atrás sí. uno Más o menos sí. Tranqui, estamos acá, Yo voy a mirar un poquito más Fallamos, se, se cortó Seguimos por aquí ¿A ver cómo dicho? No ¿Y hay ¡Ay, la salada! Mira acá Gordo, también trae. Mira. Acá viene Martín con uno. El está ahí viene con mi llevado, con Mira que... Mira que... Es, que... Mira que... que... Mira que... que... que... Mira Mira Mira Mira Mira Mira Mira Impresionante. Sí, A ver, gordito, vamos Ah, se lo agarrás, ¿no? Ese es lo agarrás, ¿no? Espectacular. Vamos por más. Impresionante. A ver, Martín. Martín, no, no, sí, too